Hola, ¿cómo están? De nuevo con Paula del blog Vieja que Viaja. Y en este video les voy a contar 5 razones para trabajar como profe de inglés en Vietnam. Sí, sí, sí, sí. Número 1. Se gana bastante bien. Estamos hablando más o menos de entre 18 y 25 dólares la hora en promedio, dependiendo bueno, de tu nivel de inglés, de tu carisma. También se fijan mucho en la apariencia, bueno, el acento. Mientras en Latinoamérica podemos trabajar hasta unas 40 horas o más para ganar 1.700 dólares al mes. En Vietnam se puede hacer por la mitad de tiempo. Entonces es una buena opción si lo que quieres es tener un poco de vida aparte del trabajo. Número 2. Trabajar con niños es súper, súper divertido. Hola, amigos. lo descubrí aquí en Vietnam. Me gustan mucho los niños. Los niños se vuelven locos con Teddy en la clase. Número 3. La vida en Vietnam es súper barata comparado con lo que uno puede llegar a ganar, entonces es posible ahorrar. Aquí, por ejemplo, el promedio de comida, si comen comida local, por supuesto, estamos hablando más o menos de 2 dólares por comida, algo que parece impensable en grandes ciudades de Colombia. Entonces sí es posible ahorrar también por el bajo costo de vida aquí en Vietnam. Número 4. hay mucha demanda de profesores, o sea, hay mucho trabajo como profe de inglés aquí en Vietnam, sobre todo en Hanoi, que es donde estoy yo, es muy fácil, muy fácil conseguir rápidamente. Número 5. sí se puede trabajar legalmente como profesor de inglés aquí en Vietnam. Eso es algo que no parece muy probable. Ejemplo, conseguir papeles, documentación necesaria para trabajar en Europa. Eso a veces es una misión que parece imposible. En Vietnam es posible trabajar legalmente. La lista de documentos específicos requeridos para obtener un permiso de trabajo en Vietnam se los pongo en www.viejaqueviaja.com porque no los voy a aburrir aquí contándoles detalles, trámites y demás y bueno básicamente esas son las razones para trabajar como profe de inglés aquí en Vietnam pero ojo no todo es color de rosa hay muchas compañías que están surgiendo y aprovechándose de este boom y tienen unas prácticas bastante cuestionables y poco profesionales a las que por supuesto los extranjeros no estamos acostumbrados entonces en qué consisten estas prácticas y cómo evitar caer en manos de una mala compañía aquí en Vietnam se los voy a contar todo en el próximo video no se lo pierdan Ciao. So